Bueno, ojo, eh, porque ayer si recorríamos muchos medios de comunicación había como una, un canto de victoria con respecto a una nominación que tenía como eh, protagonistas a dos excombatientes de la guerra Malvinas, uno británico y uno argentino para el Nobel de la Paz. Lo cierto es que eh, justamente desde la Secretaría de Derechos Humanos del CECIM La Plata tienen algo que decir con respecto a esto. No es todo fiesta, podríamos decir. Y le vamos a preguntar, eh, obviamente, a ellos. En este caso estamos en comunicación con Ernesto Alonso. Ernesto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo Buen va? día. Aquí Rizo y Sofía te saludamos. Bueno, Ernesto, contanos en principio eh, por qué denuncian una operación británica por esta nominación. Bueno... A ver, es un comunicado de un colectivo, no solamente del CESIN, uh -huh. sino de eh, la Mesa de Conciencias Malvinas, que le integramos distintas organizaciones de combatientes de todo el país, en las cuales estuvimos muy involucrados en todo lo que fue el proceso de identificación que fue iniciado ya por hace muchísimos años. Hay antecedentes eh, propios en este caso del CESIN, ya en 1987, ...habíamos tomado contacto con el equipo argentino de antropología forense... Nos, ...nos hace un informe preliminar de la posibilidad de esa identificación. Y luego en el año 2011, eh, conjuntamente eh, eh, apoyando la necesidad de los familiares... ...de saber cuál había sido el destino final de sus seres queridos... Eh, ...iniciamos un recurso en la justicia... Eh, con la colaboración en ese momento del doctor Alejo Ramón Pavilla actualmente juez de alrededor, para solicitar que eh, en cabeza de la familia se declare el derecho a la verdad y a la identidad. Uh -huh. Eso fue en agosto de 2011, en mismo momento se lo entregó al Poder Ejecutivo Nacional eh, el tema, la problemática, y antes que la justicia se expida, en el, do, el 2 de abril del año 2012, la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, Kirchner perdón, eh, anuncian el acto eh, en conmemoración del día de los veteranos de guerra y los caídos se que iba a solicitar a, eh, que aborde un, un acuerdo humanitario para llevar adelante el proceso y un uh -huh. poco para ubicarnos en, en contexto sí, sí sí claro yo una eh, tocadora mediática que ustedes trabajan en medio se instalan una buena noticia el eh, eh, cual porque la gente siempre tiene muy buena voluntad y nos vimos en la necesidad de, de advertir cómo es esta situación, estas circunstancias, ¿no? Porque, eh, y hay que remitirse también eh, al arranque del gobierno de Mauricio Macri. Eh, usted seguramente, ya hemos hablado con, con, en varias oportunidades, sí. eh, lo que fue ese nefasto acuerdo firmado claro. en septiembre del año 2016, uh -huh. eh, conocido como el acuerdo de Forador y Duncan. Sí. Y parece que los británicos dilataron cualquier posibilidad de acuerdo con el gobierno de Cristina, poniendo poderos, comas, donde ya estaban planteados todos los protocolos, donde habíamos trabajado con la familia, donde habíamos, se había logrado un, un, prácticamente un acuerdo total, eh, pero ese acuerdo los británicos no lo quisieron firmar. Uh -huh. eh, y esperaron el intercambio de gobierno para posteriormente introducir como un caso de Troya, en, en, ese, acuerdo, en ese acuerdo que entrega la, prácticamente la iniciativa británica en el Atlántico Sur, eh, el acuerdo humanitario. Y ahí empieza a aparecer de la mano del Secretario de Derechos Humanos, en ese entonces, Claudio Bruch, estas, eh, esta, esta persona, este eh, ex militar, que le presenta como ex combatiente no, no estuvo en la Guerra de Malvinas fue posteriormente enviado a la guerra, de, de, después del 14 de junio, a, a hacer sin sí, un trabajo de, de, de remo, remoción eh, de todos aquellos cuerpos que habían quedado enterrados y diseminados en distintas fuerzas comunes en la isla, eh, eh, para posteriormente, digamos, eh, depositarlos en lo que es, hoy es actualmente el, eh, el cementerio argentino en Darwin. Uh -huh. Bueno, y, pues, y de la mano esta, esta persona, que sí es un combatiente de, de argentino, que tiene una fundación, la Fundación Mamolines y y empezamos a ver cómo era toda esta operación de la mano también de la Embajada Británica. Pueden revisar el Twitter eh, emitido por la Embajada Británica con el, el gran operador que tiene tienen eh, eh, por parte de la política exterior, ¿no? Ellos son especialistas en generar relaciones carnales, ¿no? Uh -huh. En buenas voluntades, que es el Ken, Y ahí vemos cómo son las vinculaciones. El eh, eh, Cardoso está en una fundación, que es la fundación eh, de Itán Carra, de César, de Ciro y, y ahí la componen distintos personajes y gente vinculada a, al jefe del Commonwealth, eh, ex militares que estuvieron en Malvinas y ahí vemos un grupo de personas que ninguno eh, ocupa sus cargos con una inocencia vemos como eh, las eh, fundaciones eh, muchas fundaciones que manejan mucho dinero detrás de ellos esconden todas estas campañas eh, que intentan cambiarnos el sentido de la opinión a, a, a las personas, bueno, uh -huh. lo vivimos cotidianamente en la República Argentina eh, eh, Ernesto, per, sí. perdón que lo interrumpa pero por qué considera que se, salió esta justamente, esto que nos describe y el recorrido que nos hace que es impecable, digo puntualmente por qué cree que ahora eh, sale esta campaña eh, a través de los medios qué, qué hay detrás porque siempre, por ejemplo sí. no es casual digo, Argentina por eso nuevamente retomado la sí. política eh, que empieza a plantear de reclamos. el camino del reclamo de los organismos internacionales se han aprobado leyes como la creación del consejo nacional asesor Malvinas, del cual formó parte eh, se ha modificado la ley de, de multa a la pesca ilegal que ingresa en la zona de la milla 200, uh -huh. todos los barcos provenientes de Malvinas con, con eh, penas que, ah, que son hoy no están articuladas están en litros de gasoil o sea, hay una movilidad eh, si escuchás al, al, al canciller perdón, argentino el, eh, doctor Felipe Solá, el ingeniero Felipe Solá eh, plantea muy, con mucha venencia tenemos que salir de la zona de confort con los británicos y poner como primer punto eh, que cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas que se tienen que sentar de adelante, no es casual que aparece toda esta eh, eh digo, cultura estratégica que nos quieren imponer de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Entonces nos en la necesidad, insisto, es eh, decir, es parte de esa mesa de coincidencias, de salir a aclarar a la opinión pública, eh, digo, para que no nos tomen por claro. y esto Detrás de eso está la embajada británica, están los intereses británicos, eh, la fundación no me olvides recibe, recibe eh, recursos económicos de fundaciones que están directamente en las Islas Malvinas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de eso se trataba eh, poner en claro, porque insisto, fue una topadora mediática, una buena noticia, pero nos vemos en la obligación de que estemos atentos, claro. estemos atentos a todas estas estas jugadas. ¿Y Ernesto se han comunicado con, con esta persona que, que es nominada? digo ¿Pudieron tener algún diálogo más allá de, de su comunicado eh, para pa, poder saber qué opina, qué, qué dice al respecto? No, a ver, conocemos el recorrido. Y la verdad, cuando cuando hablan de fundaciones, las fundaciones son organizaciones que son eh, muy, tienen un muy índice muy bajo de control eh, de cómo son los manejos. No son organizaciones democráticas que funcionan eh, bajo un sistema de votación, como puede ser una organización no gubernamental, una organización social como las que están inscritas en personalidad jurídica de la Policía de Buenos Aires ah, o como el CJ. Tienen otro más mejor. Quizás son tres o cuatro personas. Uh -huh. eh, y, y vimos cuál fue el recorrido digo, de esta persona. Digo, por eso es, es un comunicado eh, conjunto, amplio, de, insisto, organizaciones de ex, ex combatientes de todo el país prácticamente, eh, de las cuales la conforma Ezecim La Plata, el CEDEFIN del Iso Ensenada, eh, eh, compañeros de Avellaneda, de Capital Federal, José de Paz, de Luján, de, de Merlo, de yo Que, insisto, pusimos esta contraparte, esta contraopinión Para aclarar a la opinión pública que eh, esté atento Esto es una operación, es una mm. operación política Y acá uh -huh. no se puede eh, entender de otra forma, ¿no? Eh, uh -huh. y, y por supuesto, vamos a seguir y que continúe el proceso de identificación todavía hay algunos eh, cuerpos que no, había, no, no fueron encontrados en, en el cementerio, pero también lleva toda una discusión, vos sabés que desde fin estamos trabajando esto hace muchos años, eh, sería muy importante que, que también les puedo pasar un contacto con sí. algún familiar eh, eh, para que ellos opinen sobre esta figura de Joffrey Cardoso que visitó la República Argentina, que habló con muchos de ellos, y que después... Cuando se dio el proceso de identificación y el equipo, entre otros, el equipo argentino de Antropología Forense eh, los, los identificó, se dieron cuenta que esta persona es un gran mentiroso, ¿no? Claro. Así que eso está a disposición para que aparezcan otras voces eh, que, y, y que sepan cuál es el sentimiento de los propios familiares uh -huh. que tomaron contacto con esta persona, que les hizo un relato, que eh, posteriormente se dieron cuenta que era toda una, una gran mentira. Uh -huh. Estamos en comunicación con Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos de aquí del CECIM de La Plata. Ernesto, eh, uno piensa en, en, en estas estrategias eh, y dice, hay una guachada, porque se meten con un tema que más, más allá de que uno también con el correr del tiempo le ha restado importancia... Eh, no hacía la figura a veces destacada, hacía los premios, sobre todo porque incluso en la historia de los mismos y los reconocimientos uh -huh. nos hemos encontrado con figuras que no son muy agradables ni a La Paz ni al contribuir. De, claro. Exacto, pero... Eh, sí, bueno, ¿le me dio el premio Nobel de la Paz a Obama. Exacto, sí, sí. pensaba pero en él de mundo, mientras ¿no? de que... claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Y está postulado Donald Trump ahora. Claro, claro pero está todavía como, sin embargo, ese sin embargo perdón, está ese sello del de Nobel de la Paz, eh, cómo pueden salir a criticar, digo, debe haber un, una gestión acá y debe haber también una responsabilidad de los medios empresariales, sobre todo nacionales, digo, ¿qué hay detrás de esto? Algo de lo que permanentemente también charlamos con gente del CECIM, ¿no? Sí, absolutamente, digamos, a ver... Eh... Nosotros tenemos a nuestro queridísimo premio Nobel de La Paz, a Adolfo Pérez Esquivel. Uh -huh. eh, y además lo, esta noticia la presentan como, si ustedes eh, indagan, quizás hay miles de personas que eh, llegan con los requisitos para participar en esa, claro. en esa compulsa, ¿Se entiende? Claro. Pero lo presentan como esto, primero, yo Carlos no es combatiente, como te dije. Entonces hay toda una, una figura que además hay, hay buena voluntad de la gente, hay, hay una eh, eh, hay una empatía con el yeah. tema, ¿se entiende? Hmm. Eh, entonces, pero detrás de todo esto, insisto, eh, hay toda una operación y, a ver, de la cultura mediática también, que nos ponen una noticia, te la instalan como esto y está dado, por cierto, que si está, si está en el portal, si, si está en, en internet, es verdad. Bueno, eh, esta es la, la contraparte y esto es, es muy interesante porque por suerte nos, nos vienen llamando un montón de medios de comunicación de todo el país. Uh -huh. para tener la posibilidad de, de aclarar, esta, por lo menos sentar esta posición, que tengamos mucho cuidado. Detrás eh, de todo esto hay una operación. Fíjense cómo opera, eh, a ver, eh, Malvinas es un lugar eh, estratégico mm, en, el, en, en el Atlántico Sur. Cómo ellos operan en, la, en el país, de, digamos, nuestro hermano país de Uruguay, presentando con estas fundaciones, eh, exposiciones en la Expo Prado de Uruguay como si fuera la, la, la exposición rural de la República Argentina, con este, poniéndose, demostrando como que si fueran un país, promoviendo, que además este, también está promoviendo la, eh, la cuestión de la autodeterminación como si se fuera en un pueblo, algo que algo que las la Naciones Unidas eh, lo ha aclarado, digo, solo los pueblos tienen... el, el el derecho a la autodeterminación, y allí hay una, una población insertada, pero hemos visto notas de muchísimas plumas del diario de Clarín este, contando una historia de color sobre sobre ese país que tenemos aquí enfrente y como nosotros, los que vivimos en, en la parte continental de la República Argentina, porque Malvinas es la República Argentina, eh, fuéramos este, monstruos, ¿no? Claro. Eh, digo, así que, fíjense, otro detalle. Hace poco tiempo, en, hace unos meses atrás, se me dio a conocer una resolución que planteó ese gobierno ilegal e ilegítimo de nuestras Islas Malvinas ante la visita de argentinos en las islas. Que Nos prohíben, nos prohíben, y en un marco hasta de homenaje, cuando uno visita el cementerio, tener una bandera argentina. Mm. Uno, eh, digo, y estas fundaciones no hicieron nada, estos señores no van a decir nada al respecto, nada van a decir. De, eh, eh, la lucha por la paz nada van a decir de la militarización en las Islas Malvinas, de la base militar que hay allí montada ¿se entiende? ¿cómo es la lógica? Digo, son jugadores que van a hablar bien que muestran una figura de color entre una excelente relación donde el tema de el tema de la soberanía no se discute claro. el maltrato que reciben las, cualquier persona nosotros, y más según los familiares cuando... El, visitan el, el cementerio. Es terrible. Y un, un cementerio que está privado de... Eh, estaba privado de, de identidad, pero como siempre decimos, eh, cada uno construye el duelo de acuerdo a su cultura, su religión, sus costumbres. ¿sí? Vos en ese cementerio no podés dejar nada, no. ni una placa recordatoria, ni una foto de, de tu compañero, de tu familiar. Ni siquiera le podés poner una placa, o una chapa de, de sabiendo que era... Eh, eh, hincha, de fanático de tal club, ¿se entiende? No, Como es una uno locura. lo ve eh, en cualquier cementerio de la República Argentina. Es una... no, eso no lo puedes hacer. Además, eh, esto, esto es... último que decís eh, interpela la, un poquito la indignación, digo, porque eh, un, un, el regreso de un 14 de junio a seis días después de lo que fue una jura de la bandera de los que regresaron, Digo, no poder desplegar una bandera argentina si al regreso de las islas o a sea, una semana posterior un 20 de junio se estaba haciendo juramento a la bandera de la que siempre se hacía, ¿no? Es como un poco un insulto. Pero aparte, a ver, en nuestro país cualquier persona puede andar con una remera de la bandera que se les ocurra. Claro. ¿sí? No pasa nada. <ríe> es el derecho a la nacionalidad. Digo, por eso cuando también se habla muchas veces se presenta que Malina es Disney Islandia. No, no es Disney Islandia. Es una población que también está privada de derechos, porque toda población que vive eh, bajo... En un encabinio colonial militar eh, Tiene seccionado sus derechos bueno, no es un país, un lugar Que es de libre tránsito Cualquier joven Se sube un avión, va para allá Se baja y te van bueno, a ver, vengo a ver qué onda No, te van a pedir Qué venís a hacer, si venís con trabajo Si no tenés nada de eso, o si venís por turismo Te van a decir, dame el pasaje de vuelta Si no, te ponen arriba de la ley Y te devuelven claro. Entonces, de esto se trata, estas personas Nada de esto, nada de esto van a decir entiendes? Ernesto, queremos agradecerte la conversación. Seguramente vamos a seguir charlando como lo venimos haciendo por suerte con la ventaja de tener el Cecín aquí en la ciudad de La Plata. Así que les mandamos un abrazo grande. No, gracias. Estoy a disposición. Okay. Que tenga un buen día.